El bono Juancito Pinto hizo que muchos jóvenes logren concluir sus estudios en primaria y en secundaria. Grecia es una de las beneficiarias desde hace 12 años. Grecia es una de las estudiantes de la Unidad Educativa Imperial del Distrito 8 de la Ciudad del Alto, quien durante 12 años recibió el bono Juancito Pinto. Me sentí una alegría inmensa, porque cuando estaba en el kinder no me han dado y yo quería el bono y ella empezó a llorar y mi mamá me ha dado un 50 bien y yo dije que no es igual que el 200. Y he empezado a llorar Sí y el primer año que he recibido sí me he sentido alegre porque yo vivía en el campo. Y salíamos acá y cada final de año salíamos acá y a comprar cosas y volvíamos también allá, acá. a campo. Recuerda mi niñez, yo, yo me sentía feliz cuando era niña, recibir los 200 volvientes. Sí, cada año no emocionada, pero a partir de este año ya no, porque vamos a dejar el colegio vamos a salir. Como cada año, su madre, doña Julia, es quien acompaña a Grecia para el cobro de su bono. Ella llegó desde la provincia de Laricaja. Tienes que guardarte así y decir, no, voy a comprarme mochila. Ahora ya está en la promo. Sí, ya está promo. Sí. Ahora va a tener que recibir su último bono. Sí, último. Ya no voy a recibir nunca más de CIPS se preocupa también cada año ya tengo que cobrar mi Juancito Pinto se guardaba ella de ahí cuando llegaba ya mochila lista de útiles voy a comprar para eso el Evo me ha regalado dice desde este 23 de octubre se inicia el pago del bono Juancito Pinto el incentivo de permanencia el bono Juancito Pinto destinado a más de 2 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio de primaria y secundaria y en primero sí, y cuando hemos recibido por primera vez, por ejemplo, yo me he sentido como si iba a comprarme todo, eh, muñecas, juguete y hasta ropa para mi mamá, le decía en ese momento, pero viéndolo ahora, claro, no, siempre va a ser para todo eso, y más inviertes en tus cuadernos, en tus materiales, o puede ser un tenis o zapato que lo utilices al siguiente año. El pinto ¿Qué has comprado? ¿Me he comprado un zapato? Hasta primaria, mi papá me lo compró sopa. Él me lo manejaba. Cobraba dinero, mi papá se lo llevaba. Me decía, hijo, te lo voy guardar yo, porque vos te puedes hacer perder. Y cuando estaba en secundaria, yo ya lo invertía en otras cosas. ¿Qué has comprado? Y me he comprado, por ejemplo, en mi casa me faltaban muebles, he usado más plata, he aumentado, he vendido cosas, así. No, no duermen, dicen. Voy a recibirme, voy a tener bono, dice. Tengo que Esta mañana se han despertado temprano. ¿A qué hora se ha levantado? A las seis, ya está despierto. Voy a tener bono, mami, me dice. ¡Que viva el presidente! El Evo Morales. Feliz decirle gracias al señor Evo presidente que nos ayuda. Temprano me he levantado. Luego he venido al colegio. Para recibir tu Juancito Pinto, ¿no? Y ahora, ¿qué vas a hacer con estos 200 bolivianos? ¿Qué has pensado? ¿Qué te vas a comprar? Bicicleta. El gobierno nacional destinó 461 millones de bolivianos para este pago a cargo de las Fuerzas Armadas. Por la nacionalización, no, no, faltó plata. Sobró la plata, por eso hemos creado ese año, el primer año de nuestra gestión, el bono Juancito Pinto para atender a la niñez boliviana. Lo que obviamente muestra que hay una sostenida rebaja y disminución de lo que es la parte del abandono escolar, que nos alegra en el caso de primaria, es un niño que está siendo como dato estadístico referente en el abandono y en secundaria son cerca de tres jóvenes. El trabajo que se está haciendo es para que esto también se reduzca a lo mínimo aceptable mundialmente.